La epidemia de superpiojos está alertando a todos los padres. Esto es algo sobre lo que todos los padres deberían estar muy atentos. Una nueva plaga de superpiojos se está extendiendo rápidamente. Y los expertos afirman que han conseguido desarrollar una inmunidad a los tratamientos tradicionales. Algo así podría sonar a ciencia ficción, pero estos desagradables seres son tan reales como el picor que producen en la cabeza de sus víctimas, o todo el dolor de cabeza que dan a los padres para tratar de erradicarlos. Cada vez están apareciendo más casos de esta epidemia. Y el hecho de que no se pueden matar con los químicos que llevamos usando tantos años está volviendo realmente locos a la mayoría de los padres que no saben cómo actuar. Los tratamientos que solían funcionar en el 100% de las veces hace unos años, ahora solo funciona en un 25% de los casos. Y el problema es que incluso los peluqueros están encontrando estos piojos en las caballeras de personas mayores. Los piojos pueden pasar de una persona a otra cuando comparten objetos personales como peines, toallas, ropa, gorros o cepillos. Los piojos no se propagan a través de perros, gatos u otras mascotas. Ya que no pueden saltar o volar, se arrastran de una persona a otra empleando sus garras para aferrarse al pelo. Hace unos meses, la academia pediátrica publicó una guía para los padres en la que se recomendaba dejar ir a los niños a la escuela, ya que los piojos no presentan peligro de transmitir enfermedades. Tratar de localizar todos estos bichitos y peinarlos puede llevar muchísimo tiempo, y no es una forma que garantice que puedas eliminarlos a todos. Por eso muchas personas están acudiendo a clínicas especializadas o nuevos medicamentos caros que están apareciendo. Sin embargo. Los médicos afirman que la prevención es la mejor defensa contra estas alimañas del cuero cabelludo. Haz clic en siguiente página para seguir leyendo.